Martínez, te quiero comentar que vi una de las peores versiones en el arbitraje en una Copa Oro, eh, el bajo nivel de los árbitros, la incorporación del VAR cuando no estaban totalmente preparados tanto los del VAR como los árbitros para este sistema y por eso se cometieron una gran cantidad de errores y, y hubo una gran cantidad de consultas que no, no hicieron al VAR. Hoy, hoy hubo un par de jugadas que en mi opinión tenían que haber revisado, que el árbitro tenía que haber ido a revisar y no se hizo. Pero eso es por la falta de práctica, por la falta de, de, de confianza de, de los árbitros y del VAR para poder revisar jugadas. Hoy eh, said Martínez hace un primer tiempo impecable. En mi opinión, uno de los primeros tiempos mejores que vi en todo torneo, porque hay dos jugadas importantes eh, eh, eh, en, en, el, en, en el primer tiempo. ¿sí? Eh, la primera es esta, ¿sí? que, que eh, Funes Mori se deja caer y, y, y lo hace bastante bien. Esto para mí no es mano, es mano, pero no deliberada, no sancionable. ¿sí? Lo hace muy bien. Esto es tarjeta roja. ¿sí? En el segundo tiempo se cayó por completo y amonesta Herrera. ¿sí? Esto, esto sí es mano. Esto sí es penal. ¿sí? Entonces, las decisiones que fue tomando en el primer tiempo muy buenas. En el segundo tiempo yo no sé si se confió, si, si dijo yo no me meto en problemas y que se vayan a penales y no sancionó nada, pero creo que el segundo tiempo fue muy malo bastante malo para el árbitro hondureño, sus asistentes muy malitos, la verdad, eh, unos fueras de lugar muy, muy claros que, que nunca los señalaron y amplios, la verdad, muy amplios los fueras de lugar que no quisieron sancionar. El, el, el, el, el arbitraje termina como empezó, en muy bajo nivel, la verdad, y, y es lamentable que en la confederación no se preocupen por capacitar ...mejores a los árbitros. Los centroamericanos son los favorecidos con que México y Estados Unidos lleguen... ...porque ellos son los que dirigen panameños, eh, guatemaltecos, hondureños, costarricenses... ...son los que dirigen la, de la Copa Oro. Por eso los mexicanos nunca llegan, porque está la selección y los americanos tampoco. Entonces, creo que se deberían de preocupar más... El nivel del arbitraje fue muy malo, de muy bajo nivel, y, y mientras esto, esto no cambien con CACAF, eh, hay que esperar lo que va a venir en la eliminatoria, porque si hoy los vimos neutrales, en canchas neutrales, y, y e hicieron ese bajo nivel de arbitraje, imagínatelos eh. con presión del público en Honduras, Costa Rica, eh, El Salvador, no, no, no, no. No quiero ni pensar sí, lo que pueda pasar con eh, Mau, compañeros. Pero sí vimos una versión muy mala del arbitraje. Sí, claro, la, la, esto no es nada lo que se arbitra en una eliminatoria. La verdad, Jareche, todos lo saben. Y la verdad, Entonces espero, sí influye en la verdad que el, el, el arbitraje en el, en el marcador final. A ver, no por, no por tratar de encontrar una justificación a la derrota del equipo mexicano, me parece que es imposible, ¿no? pero, pero sí era penal la no. del segundo tiempo. Uh -huh. Sí, sí, sí, pero también hay que considerar el, el que tenía que haber también. expulsado Herrera sí, al minuto 71, la, la jugada del penal es sobre el minuto 89, sí. entonces considera dos. eso y, y el arbitraje fue malo para los dos, Estados Unidos pudo haber sido beneficiado desde el minuto 71, que México jugara con 10 hombres, no lo expulsó, pero también hay un penal en el minuto 89 Felipe, que no muchas gracias, sancionar, como siempre. No se quiso comprometer. Pausa y volvemos con más de esta final de Copa Oro. Tenemos todavía mucho, mucho de qué platicar. Ya volvemos.